La euforia que se siente ya en las calles, en las casas, la camiseta de Argentina por todos lados, empapelados, ¿viste? Como nunca. Embanderando el país entero. Exactamente. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque falta exactamente un mes para que arranque el Mundial de Qatar, la campus. ¿Qué pasará en Qatar? ¿Qué, ¿Qué es lo pasará, que me pasará en Qatar? Qatar? Bueno, primero la sumamos a Sofía Fernández, que como sabemos está haciendo todo <risa> mérito para estar ahí. Pero saludamos, Sofía, a alguien que ya llegó, que está en Lusail, la ciudad del Mundial, digamos. La ciudad de uno de los estadios icónicos. Exactamente. Bueno, yo quiero que me cuente absolutamente todos los detalles a un mes de este gran evento mundial. Le damos la bienvenida a Sebastián. Hola Sebastián, Hola ¿cómo Sebastián. te va? Buenas tardes. Sofía, Gisela, Julián, te saludamos. <risa> Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros no sé si tan felices como vos con esa sonrisa que se te nota, <risa> que estás ahí en una de las ciudades donde... Creo que prácticamente todo el mundo quisiera estar, sobre todo en estos días ¿no? y en lo que viene. Pero bueno, contanos cómo se prepara, cómo, cómo están viviendo, cómo estás viviendo vos también tu llegada allí. Eh, sí, efectivamente 30 días. Eh, uh -huh. Muy expectante por todo lo que se viene. De a poco se van viendo banderas, eh, decoraciones por toda la ciudad... Eh, terminando a ajustar los últimos detalles lo que no se hizo no se hizo uh -huh. eh, así que muy bien aquí vine a un lugar especial eh, me acerqué para ustedes Ay, estoy qué... acá atrás dónde a ver contanos en lo que va a ser el estadio de donde va a jugar Argentina ¡Ah! contra el Saudita no sé si lo pueden ver ahí. ¿Qué te sí, parece? Perfecto. Lo Espera para recordármelos. Es el primer partido de la Argentina, sí, ¿no? el primer partido de la Argentina, el 22. El 22 si no de noviembre, mal. sí. A 7 de la mañana, creo ahí que, hora, aquí, hora de aquí. Impresionante. Sí, ahí está. Estoy en el, en el playón de donde va a ser la entrada de los hinchas. Eh, bueno, esto es bastante grande. O sea, por alrededor de todo el estadio está el playón. Así que no sé exactamente cuál entrada será esta. Pero ya se ven algunas carpas ahí, algunas eh, instalaciones de FIFA. Eh, ahí dice entradas para, para los espectadores. Eh, acá va a jugar Argentina contra México. También va a jugar eh, la final del Mundial, se va a hacer acá. Ojalá es un estadio, es el estadio más grande del Mundial para sí. 80.000 personas. Sí. Así que, nada, ahí están viendo en vivo cómo se está preparando todo. Ahí se ven los colores de parte de las decoraciones del Mundial de FIFA que están muy bonitas. Sí. Sebastián, ¿te podés acercar ah, más o sí. no o no te dejan? Ay, ¿tú viste la que quería? Eh. Yo también le iba a preguntar. Lo mismo. Sí, porque claro, no, nos da como me... nos da ganas de salirnos claro, de la pantalla, meternos parece? ahí, Sebastián, no te puedo explicar. Y Sofía que <risa> está haciendo todos los deberes, todos. mira. Mira, a mí me, me dan muchísimas ganas también de entrar más y más y más, pero la verdad es que no me dijeron nada, hay unas vallas Sí. Uh -huh. pero pero hay coches que entran y se sacan fotos también, así que ah. ahí, bueno, donde está la parte de las entradas está está vallado y está cerrado, obviamente hay, hay partes que están cerradas, pero pero sí me puedo acercar, me estoy acercando un poquito Sebastián, más. Vos como que nada, viste, quiere la cosa. Uno así claro, como que, nada, ah, poquito, hasta tranquilo. que te digas, señora, ¿dónde va? Ay, discúlpeme, <risa> no se podía, por aquí esté no, la típica cara que no nuestra. Idioma, claro, el no, el idioma, parte, de, no, no comprendo. Eh, no en comprend... argentina creo que tiene, o sea, que ahí al menos, inclusive los organizadores han manifestado, sus ganas de que la Argentina gane, así que me imagino que te van a dar el permiso para entrar. Messi, Messi, decirle vos: Messi, Messi, Argentina, soy Messi, Argentina. Ven que hay gente ahí trabajando todavía. Claro. Aquí están, esto, como ven ahí, la entrada, ven ahí dice entradas de espectador. Ahí se puede ver. Sí, a ver, dile sí. si lo, lo puedes. Ay, gracias, dile. A ver. Ah, bien. ¡Ay, ya está todo preparado, todo vallado! ¡Ay, ya está todo qué nervio! Claro, por ahí va, a ser, ahí va a estar la fila por donde eh, se pongan los que quieran entrar a ver el partido. Y no sé cuántos estadios conocés, Sebastián, pero ¿parecido a cuál o parecido a ninguno que conozcamos nosotros? mira no tuve la oportunidad de entrar porque hicieron un partido de inauguración hace poco, pero no vine. Sí. Eh, desde afuera es parecido a, a nada. Parecido no ah. a nada de lo que conozco, conozco muchos estadios. Mirá. Eh, Vos sabés que te iba a decir, parece el arca. Es... Es verdad. <risa> el arca, me dio, una, me dio la sensación de un arca. Parecido arca a ninguno de que conozcas entonces. No, me dijeron que se ve muy bien de todos lados. Estás arriba de todo y se ve espectacular. ¿Qué? O sea que... Me dijeron que se ve muy bien de todos lados. ¿Y a cuánto está? O sea, ¿qué tenés alrededor ahí? Porque no sabemos mucho de la ciudad, de Lusail o Luceil, no sé cómo se pronunciará. Lo que sabemos es que tiene este, un lago que se ve hermoso, un edificio que es muy característico, que tiene como una forma de herradura. ¿Ahí a cuánto estás de todo ese centro? ¿Más o menos lejos? ¿Más o menos cerca? Estoy bastante cerca, más o menos a unos 10 minutos, más o Bien, menos. del Cin centro centro. Sí, entre 5 y 10 minutos, de donde está el, el edificio ese que tú dices que uh -huh. es bastante particular. Sí. Eh, en, en la arquitectura es más o menos cinco minutos eh, y eso ya vendría a ser lo que tú mencionas como lago eso ya vendría a ser el mar eh, arábico o como bien. le llaman en Irán o en algunas partes en algunos mapas es el, el, el Pérsico, el Pérsico. Eh, bien, bien. Bien. claro porque parece un lago que, es que se llama Bahía Oeste, algo así parece un lago porque la verdad es que es muy tranquilo pero okay. en realidad es un mar y no, le iba a preguntar si da para estirarse, pero ¿has nadado ahí? ¿Se puede nadar ahí? No sé. Es, es sí, sí, nadado, sí. He nadado, he nadado y de hecho mañana a la mañana voy a nadar cerca de casas, que sí. es en el mismo mar. ¿Y qué, qué temperatura, eh, el, el agua fría? fría? No, no, en verano muy caliente. Ahora para la época del mundial va a estar muy bueno, creo yo, que va a estar ideal para. Sebastián, para la gente que viene hace a hacer mal, hace mal, hace mal vacaciones tiempo, pero bueno. va a estar muy bien. Sebastián, eh, yo te quiero preguntar ¿qué, qué se siente, qué se dice, eh, no sé qué hablan a, allí en Qatar acerca de cuál podría ser el posible favorito. Uh -huh. ¿Suena la Argentina? Es lo más importante. ¿Han llegado ya algunos argentinos a lo mejor hacer para hacer una previa bien larga porque falta un mes todavía? Hay muchos argentinos, muchos más de los que viven normalmente acá en Qatar. Mucha uh -huh. gente ha venido a trabajar. Eh, para el sector de hospitality, para hoteles, hay mucho, mucho más eh, actividad ahora. Entonces, bueno, hay mucha gente que quiere también estar cerca del mundial y viene a trabajar. Uh -huh. eh, y se habla, se habla mucho, eh, hay muchos hinchas de Argentina, no sé, la otra vez la comentaba, ¿no? Que sí que Argentina es como... Creo que va a tener la, la mayor hinchada junto a Brasil. Yo creo que van a ser... ¡Ay, qué emoción! Va a jugar mucho... de local? Va a jugar de local entonces? Sí, yo creo que sí. va a jugar de local? Porque hay muchos indios y muchos de Bangladesh que son hinchas de Argentina. Sí, sí, están sí. Locos. sí a mí me llamó la atención sí, eso. Sí, sí, sí, sí. En, un, en un partido que tuve la posibilidad de estar afuera, en el exterior una hinchada india pero impresionante me llamó muchísimo la atención es lo mismo que estás diciendo vos de Argentina no sí eh, la verdad que están como locos ahí ¿Sí? de hecho como dato muy curioso hay un grupo de indios que armaron un grupo de fans de Argentina uh -huh. y, y tienen carnet de acreditación ah mira <risa> tienen sorteos de camiseta ahora en la semana que viene hacen un evento muy grande en un estadio sí. eh, donde hacen tipo juntada para hinchas argentinos Qué y son todos indios ¿en el estadio en dónde? ¿en la India o ahí? ¡qué bueno! no, acá en Qatar ah, acá se en Qatar juntan son todos unos fans indios y sí. eh, ba bangladesíes creo que se dice todos ahí y hinchando por Argentina no todos por esos que ya no juegan claro, el no, mundial sí. perdón Sebastián que sea indiscreta ¿vos vas a ir? Es. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Sí, si vas a no, no pasarnos no, un, un videito o pero... algo, claro, va claro, claro, claro, qué lindo. No, la vez pasada nos dijiste que ya tenías las entradas. Ah, no, pensé que decían si iba a ir a la fiesta de... No, no, no, no yo no, yo no, no, de decía a la fiesta, pensé no, a la de fiesta que estaba... No, no, no. Partido. yo sí. Yo, no, yo le decía a Sebastián, a esta fiesta que van a organizar los indios. Ah, está buenísimo, claro, era allí. la fiesta. ¿Qué te parece? Sí, con todos bueno, los hinchas les argentinos. Puedo mandar, les puedo mandar un video de los que me mandan si no voy uh -huh. y me van a ver lo que es una locura. Ahí está, claro. ¿sí? Además, se lo envías. <risa> Ahora. Les quiero mostrar una cosa porque sí. me preguntaron por Lucel y uh -huh. la última vez no hablamos un poco de cómo creció Qatar y qué preparó para el mundial. Sí. Pero en realidad el estadio está ahí atrás y todo lo que viene alrededor del estadio es todo nuevo. Está preparado únicamente para el mundial y es donde voy a llegar ahora, que es un bulevar y el bulevar va a ser el bulevar va a ser uno de los centros más importantes de juntada de hinchas durante el mundial, porque como está muy cerca del estadio es parte de la zona del fan fest que le dicen los de Ajá. FIFA, donde va a estar eh, un festival durante casi las 24 horas. ¡Qué lindo! Todo sí. ¿Y ahí se va a poder tomar alcohol? Porque hay algunos que se preguntan todavía qué va a pasar con eso. En este lugar, así no sé, pero acerca de los estadios, yo eh, voy a una, a, una, a una pileta a nadar cerca de uno de los estadios y pasé el otro día y estaba ya las carpas de una marca de cerveza, que no voy a decir, pero sí, estaba la carpa de una marca sí. de una cerveza ya preparándola al lado del claro, estadio, claro, y varias claro, carpas. Tal vez Así va a ser ese punto, era lo no que se había habilitado, problema. exacto. Claro. Claro. Claro, es uno de los grandes sponsors. Ahora, uno cuando te escucha, Sebastián, dice, es toda tu vida revolucionada, porque nos contás, hay un boulevard que es nuevo, todo lo que está alrededor del estadio se hizo para el Mundial. Hay gente a la que no le guste tanto esto de che, me cambiaron la vida, me cambiaron la ciudad, yo quiero estar tranquilo, ni me gusta el Un fútbol. catarí, dice ¿sí usted, claro, hay, por hay, ahí hay, suelto. Hay cataríes que digan, che, esto me, me, me venís a modificar todo y yo no lo quiero, o es total la, la adhesión mundialista. Hay mucha gente que también no está a favor, como tú dices, que, que prefieren que, que no se haga el mundial porque, claro. bueno, rompe un poco con, con la vida de ellos, uh -huh que es bastante tranquila y relajada. Pero bueno, yo creo que incluso la gente que está súper tranquila ya lo asumió y hay muchos que también se adhirieron a disfrutar el Mundial. Sí, sí ya está ahí. Y bueno, ya está, ya claro, está. Tómatela, Tengo ¿no? compañeros que no estaban interesados en, en ir a ningún partido y ahora en la última fase se empezaron a comprar entradas. Claro, claro, ya que estamos, claro, no vamos a quedar afuera, estamos aquí cerquita, dice. Claro, totalmente. Aparte si tenés un amigo... Que te pueda alojar, ¿no es cierto? Uy, bueno, eh, Sebastián, acá viene el pechazo, es la parte de el pechazo en la nota, no lo iba a traer no. al corazón, ella está, bueno... No, es que yo quiero ir a Qatar. Pero ¿Sabes cuánto le han pedido a Sebastián a esta altura? Es que le íbamos a preguntar. Decimoquinta en la fila debes estar, Sofía. Se te copó todo bueno. el lugar en el departamento, Sebastián. Eso, ¿cómo te he ido con eso? Eh y está, está bastante ocupado, pero no importa, siempre hay lugar. Mirá, <risa> esa es primera. la generosidad mendocina, pero totalmente, porque Sofía tiene este problema nada más. Claro. Estamos viendo de él, si los fondos nos llegan para los pasajes, ahora nos llegan para los pasajes y nos faltan alojamientos, si no, no nos claro, dejan entrar, entonces claro. estaba preocupada. ¿Podemos tener ahí una cuotita de esperanza con vos? Sí, sí, sí. Bien. Perdón que me miré para otro lado, pero me miró la policía, porque ah. está la policía acá. Eh, porque les voy a mostrar que sí. está cortada la calle. Como ven, está cortada. Ay, yo me muevo. ¿Lo ven o no lo ven? A ah, sí ahí sí, sí, ahí, sí, sí, sí. ¿Y esta calle hacia dónde conduce? Esta, esta calle conduce hasta la hasta el agua, hasta el mar. Ah, uh -huh. bien. Eh, bien. Y atrás, como ven están todas banderas arriba. Eh, Qatar, Corea del Sur, Uruguay Uruguay. O sea, ¿eso Qué va a es estar buena. cerrado hasta que arranque el Mundial? Eso es lo que nos querés decir, está como al cuidado de, o, o por ahora, por el momento, mientras están poniendo la decoración, digo. Estoy, sí, mira, ahí les estoy mostrando que pasa un tranvía. Sí. Uh -huh. eh, no sé si llega, se ve la imagen. Ahí está atrás pasando el tranvía. Sí, sí, sí. Que recorre eh, todo el. Esto va a estar cerrado durante todo el Mundial Porque esto va a ser un, un paseo Ah, donde ah Va la a ser una peatonal qué qué no Hermoso Y hablando de um, Uy, nos ponen ahí un ultimátum que Hablando de um, transporte público ¿Cuánto sale para moverse? Viste que la gente está preguntando Si va a poder andar en colectivo Si, si hay alguna especie de tren No sé en qué te mueves vos, pero es caro, es barato Va a ser gratis Para la gente que viene al Mundial ¿Todo gratis? Ah, creo que Sofi lo había sí, contado. Sí, sí, era gratuita. ¿Todo gratis, entonces? Uh -huh. Todo gratis, sí. Qué lindo, el abono Salvo que quieran tomar un taxi más o menos, eh, una distancia media, más o menos 10 dólares, una cosa así. Bien. Bueno. Claro, pero los metrotranvía o no sé cómo se llaman, eh, te llevan cerca de los estadios, o sea que no habría problema, te podés movilizar tranquilamente. No. ¿O no? Tranquilamente en transporte público podés ir claro. a casi todos los estadios, incluso va a haber buses y demás. Qué bueno. Qué lindo, qué, bueno. qué fiesta. Otro nivel, otro nivel. Claro, qué fiesta total lo que se va a vivir allí. Bueno, Sebastián, sos un bendecido, así que aprovechelo y lo que puedas ir lo vas compartiendo con nosotros, estos humildes servidores que desde aquí te vamos a <risa> estar viendo. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, espero que la pasen lindo, espero que les haya mostrado algo algo acá de lo que re se está viviendo. Eh, de a poquito, ¿no? Todavía faltan. Faltan 30 días, pero para la gente de aquí falta, falta mucho todavía para terminar. Pero ah. va a quedar hermoso, va a quedar espectacular. Acá queremos saber si podemos comprometerte para un día antes del Mundial a hacer una pequeña salidita, dar un, un último, <risa> este, una última visión en la previa a 24 horas del arranque. ¿Se podrá? Dale, dale. Bueno. <risa> no hay problema. Me encantó, nos encantó. Hacemos lo posible para salir en algún lado... Eh, que haya gente. Porque ya será ya, otra ciudad, ya, va ser será Catar, ¿no? pero bueno. ya va a ser otro Qatar, claro, claro no. total, ahí in, pero invadido, inund, inundado, de inundado, gente. De gente. <ríe> inundado de gente. Inundado de gente. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Bueno, que Gracias bien. a ustedes. Chao, chao. Chao. Muy bien. Bien, Sebastián, desde Qatar, Sofía. desde Lusail. Sofía, yo te eh, tengo que ser honesta, no sé si la podemos poner, dire. Cuando le hicimos la, el pedido, empezó a mostrar el tranvía. ¡Ah! Ahí les muestro que pasa un tranvía, dijo. Dijo, pasa un tranvía, pasa un tranvía, la calle está cortada, la calle está Qué cortada. Qué mal. Si sí, no, no, sí, no? Sabes, yo lo noté. Yo cuando empecé, ya se puso nervioso. Sí, claro, sí, yo sí. no ah. dije nada más, pero dijo, la calle está cortada, la calle está Buscando cortada. Buscando sí, sí. puntos tranvía. de distracción, ¿no? El tranvía, sí, sí, la calle sí, cortada, No importa, no importa. No llevó, ni sí, importa. No importa, por otro lado. Así que, Sofi, vamos a tener que buscar busca, otro alojamiento, no hay problema. El equipo de prensa, Marina Martín, póngase la vía de producción. Sofía, si el colectivo es gratis, vas durmiendo en los bondis. Claro. Te pasás el día viajando. ¿Y el carrito? ¿Qué? ¿Y el carrito? También. Ah. El, car el carrito. Ah, el carrito para Imagínate el carrito. <risa> se bueno, iba con la banderita. bueno la nota, es no. muy gracioso toda bueno. esta situación, pero eh, queríamos saber también cómo lo están viviendo los nativos sí. de ese país. Porque, bien lo decía Sebastián, hay quienes están expectantes por lo que se viene y otros que, bueno, no, eh, no están muy de acuerdo con claro. estas modificaciones que se están haciendo allí en Qatar. Pero ¿les parece? Lo vamos a compartir ahora. Vamos falta un mes para el inicio de la Copa del Mundo en Qatar. Las calles del centro de Doha ya están decoradas con pósters gigantes de estrellas de los 32 equipos que participarán del torneo. Y un gran reloj colocado en la Corniche, Paseo Marítimo de Doha, avanza en la cuenta regresiva hacia el 20 de noviembre. En el tradicional mercado Souq Waqif prevén un fuerte aumento de la actividad cuando los fanáticos del fútbol de todo el mundo lleguen a la ciudad prevemos una gran afluencia de público que se producirá por primera vez en Qatar por lo que estamos preparados para este evento en Zoukouakir como guía turístico estoy aprendiendo mucho para poder ser un embajador del estado de Qatar para entregar a los visitantes toda la información sobre Qatar ...para presentarles la historia de Qatar... ...y los atractivos de Qatar. Qatar, con una población de apenas... ...dos millones habitantes... ...es uno de los países más ricos del mundo. Es la primera vez que un Estado árabe... ...va a albergar una Copa del Mundo... ...y los organizadores prometen un acontecimiento... ...que deslumbre a los miles de aficionados... ...que llegarán para alentar a sus equipos. Mi equipo favorito es Argentina. Estoy muy emocionado por ver el torneo de fútbol. ¡Vamos, Argentina! Soy fan de Messi, así que tengo una entrada para un partido de Argentina, el de Argentina contra Arabia Saudita. Desde Uruguay en 1930, nunca un país tan pequeño había albergado un Mundial de la FIFA. Impresionante. Impresionante. Y qué lindo que es Lusail. Me encanta Muy la bonito. ciudad. Es más bonita que. Duas. Ese, el, el edificio que usted recién decía en forma de herradura, Exacto. con esas dos puntas. Es bellísimo. Impresionante. Y el lugarcito para bañarse, que él nos dice, ya es casi y, el mar y, y es totalmente tranquilo. Y cálido porque hace un calor bárbaro. Qué lindo.